¿Sabías que el perfeccionismo es un rasgo de la depresión y también de la ansiedad? ¿Sabías que el perfeccionismo te hace menos productivo porque hace que pongas tu atención en los detalles que quizás no son tan importantes como crees? Y además, ¿sabías que el perfeccionismo puede causarte fatiga por exceso de toma de decisiones? Quédate conmigo en este video que te voy a hablar del perfeccionismo y cómo combatir sus consecuencias negativas. Bienvenido una vez más, Cronopio, yo soy Olga Semorat, mujer Cronopio y me levanto las mañanas para inspirarte, motivarte y enseñarte todo lo que sé acerca de multipotencialidad, organización, autoconocimiento y productividad para que puedas llevar esos sueños, para que puedas ejercer esa creatividad en la realidad Si te gusta este canal, recuerda suscribirte, dejarme un like en el video y sobre todo compartir a una persona a la que creas que esta información le puede ser útil Quiero comenzar este video con un meta estudio que se hizo sobre el perfeccionismo ¿Qué es esto de un meta estudio? Bueno, tomaron muchos estudios acerca del perfeccionismo porque parece que no existe uno de ellos que sea la última palabra Y comenzaron a comparar los valores que daban entre unas cosas y otras Lo cierto es que sobre el perfeccionismo hay muchos mitos el primero de ellos es que el trabajador perfeccionista es una maravilla porque te va a hacer las cosas buenísimo y tal y no sé qué y va a trabajar horas extra y no le va a importar tener familia, hijos, perro, gato no importa es un mito, lo siento lo lamento, lo cierto es que este trabajador aunque trabaje extra de horas y aunque sea obsesionado con el trabajo No va a lograr una calidad de trabajo comprobable como lo creíamos Así que la próxima vez que en una entrevista te pregunte, Oye, ¿y ¿cuál es uno de tus defectos? Y tal, y tú dices, ay, es que yo, yo soy perfeccionista Ojo, porque sí es un defecto y te lo voy a demostrar en este video Pero primero vamos a ver el estudio Aquí se resume el estudio hecho sobre el perfeccionismo y vemos cómo una serie de variables se relacionan a él. Tenemos por ejemplo que los perfeccionistas parecen estar no muy estables emocionalmente, vemos allí la correlación negativa. Vemos que valores como la apertura, la motivación, eh, las horas trabajadas, la extraversión, sí se relacionan sobre todo con el perfeccionista que está buscando la excelencia. Me llama mucho la atención esto del de workaholismo, o no sé cómo llamarlo. Fíjense que en el perfeccionista es casi un 50% de relación, pero... Este perfeccionista que está buscando excelencia no necesariamente es un workaholic. Entonces, ¿cómo podemos explicar eso? También vemos que factores como el burnout o este agotamiento emocional por trabajo se relaciona bastante con el perfeccionismo. Pero fíjense que una vez más es aquel perfeccionista que está buscando evitar las fallas. Y lo que me llama poderosamente la atención es el final de este estudio En donde vemos que el estrés, la ansiedad y la depresión Están relacionadas muy, muy, muy positivamente Que en realidad es negativamente Con el fenómeno de, o el rasgo del perfeccionismo Y aquí les dije que les iba a demostrar que el perfeccionismo en realidad es un defecto Y se los demuestro porque, como verán, el performance o cómo te desenvuelves en el trabajo no tiene nada o casi nada que ver con el perfeccionismo. Ahora vamos con una definición un poco más formal del perfeccionismo, nos las da David Byrne y quisiera leérselas pero tengo el guión allá y no lo voy a hacer, voy a tratar de recordarla de memoria y es que una persona perfeccionista es aquella cuyos estándares están como más allá de lo razonable y esa persona se empeña en alcanzar esos estándares de manera compulsiva y crónica y no solo eso, sino que esta persona perfeccionista mide su propio valor en términos de esos logros y de esa productividad ficticia Podemos encontrar muchos tipos de perfeccionismo Sin embargo, creo que es suficiente con ver dos tipos en el cual te puedes identificar El primer tipo de perfeccionismo es aquel en el que buscas los logros y la excelencia a toda costa Y el segundo es aquel en donde vas a evitar fallar y vas a evitar que te vean si cometes un fallo ¿Y de dónde sale esto del perfeccionismo? El perfeccionismo tiene que ver con nuestro sistema de creencias y nuestros estándares, es decir, está bastante permeado por la parte cultural también sus orígenes se encuentran en la biología y ciertas predisposiciones y en todo lo que tiene que ver con nuestra crianza esos métodos de aprendizaje que nos dijeron nuestros papás si nos premiaron si las maestras nos decían si te portas bien bla, bla, bla, bla, si te portas más bien el coco y toda la cosa todo eso fue formando ciertas conductas en nuestra psique que nos pueden llevar o no al perfeccionismo o esa, esas ganas siempre de estar consiguiendo cosas para recibir una recompensa o para evitar un castigo y lo que pasa con el perfeccionista es que un evento lo puede interpretar de manera tal que le afecta y hasta lo puede llegar a paralizar o a trabajar en exceso para conseguir evitar unas consecuencias que esta persona se está imaginando de acuerdo a la interpretación de un mismo evento siempre siempre siempre estamos en una conversación con nuestro narrador interno. Ese narrador interno nos va contando la historia de lo que va sucediendo en nuestra vida. Es decir, ese narrador interno es como una suerte de filtro por el que van a pasar los eventos. Por ejemplo, si le preguntas a un par de hermanos, oye, ¿tú te acuerdas cuando fuimos unas vacaciones a tal o cual parte y tal? Quizás el hermano A vamos a ponerle Pepito, lo va a recordar de una manera idílica que fue el paseo de su vida, pero Juanito, su hermano menor, lo va a recordar como haber vivido el infierno en la tierra. ¿Está mal? ¿Juanito es un mentiroso? ¿Pepito es un descarado? No, simplemente sus narradores internos son diferentes. ¿Cómo comenzamos a desmontar esta trampa del perfeccionismo, a desenredar todo este nudo? La cosa es ir detectando todas estas situaciones que provocan que se dispare el perfeccionismo, que se disparen ciertas actitudes que a ti te hagan saber que estás en una situación en donde está hablando tu perfeccionismo, en donde está actuando tu perfeccionismo y no tú. ¿Qué pasa? Toda la información que nos llega de una manera u otra de todo lo que estamos viviendo, todas nuestras circunstancias, nuestras condiciones, la procesamos de manera inconsciente. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo extra para llevar esas situaciones del inconsciente al consciente y poderlas manejar, tratar, gestionar de otra manera. Les hablado en videos anteriores, y si no han visto los videos anteriores, aprovechen de suscribirse al canal y los ven, pero les he hablado en videos anteriores del narrador interno. De hecho, les voy a poner por aquí, nunca me acuerdo por dónde sale el link, un video sobre ese tema. Y es que el narrador interno es ese personaje que vive en nuestra cabeza que nos va contando la historia de nuestra propia vida. Ese narrador interno es ese filtro encargado de agarrar todo lo que pasa y contar una historia para darle coherencia y que nosotros nos podamos mover en el mundo. Ese narrador interno está basado en esas creencias, en esa cultura. Así que tenemos que establecer diálogos con él para entendernos y para entender por qué caemos en este loop de perfeccionismo. Una de las cosas que te doy como primer recurso en todo esto, y no solo para el perfeccionismo, sino para... Todo lo demás es que empieces un diario, en ese diario vas a contar tus impresiones de las cosas y cuando lo releas y cuando lo revises te vas a dar cuenta de ciertos disparadores de situaciones, de ciertos pensamientos negativos, creencias negativas que están por allí y ahí es donde las vas a empezar a poder desmontar y deconstruir y convertirlas en otra cosa. Y ahora quiero hablarte de 12 distorsiones cognitivas con las que puedes reconocer que estás cayendo en la trampa del de perfeccionismo. Pensamiento todo o nada. Lo tuyo es blanco o negro. Los grises se desaparecieron de la faz de esta tierra. Tú eres inflexible. ¿Es o no es? ¿Es así? O es asado, pero la mitad, un punto medio, como el que buscaba siempre Aristóteles, para ti no es negociable. El filtrado. El filtrado es que tú le pones a todo como un velo y lo vas a ver con una tendencia casi siempre negativa. Te olvidas de los aspectos positivos de las situaciones. Cada vez que pasas por algo, siempre, siempre te vas a concentrar en lo que salió mal, en lo negativo. Lo positivo lo vas a ignorar descaradamente. Lectura de pensamiento. Pues te la das de adivino, de tarotista, una cosa, esto y aquello. Lo cierto es que tú le adivinas o pretendes adivinar el pensamiento de los demás. Esto lo que causa es que te metas en la mente de los demás, que asumas cosas por los demás y nunca preguntas, sino que vas a actuar sobre unos supuestos que ni siquiera sabes que son verdad. Así que pregunta, ¿qué te cuesta? Pregunta lo que el otro está pensando. Deja de adivinar sobreestimaciones de probabilidad. Tú eres el mejor amigo perdido de Morphy, es decir, todo lo que puede salir mal, en tu mente ya salió mal, en tu mente no existe un porcentaje de error a la ley de Murphy. Todo lo que puede salir mal, para ti va a salir mal, no hay espacio para que algo salga bien ¿Por qué? ¿Es cierto eso? Revisa un poquito esos porcentajes Visión de túnel, sí, usted tiene, así como los caballos, unas gringolas que no permiten ver a los lados lo que pasa con el perfeccionista con la persona que sufre esta distorsión cognitiva, es que deja de tener una versión holística de las cosas, cuando no tenemos una versión completa o holística de las cosas estamos perdiendo muchas variables que afectan lo que estamos viviendo, así que nos concentramos y si, lo, y si lo combinamos con las anteriores y con las que vienen, nos vamos a concentrar nada más en eso negativo no vamos a ver todo eso bueno que puede estar estar pasando alrededor, sino que nos vamos a concentrar en ese detalle que no nos sale bien y no estamos viendo que a lo mejor todo el proyecto fue un éxito, pero ese puntico que yo quería que fuera rojo, salió naranjado. Sensibilidad interpersonal, recordemos que el perfeccionista es una persona que está buscando la excelencia para buscar su lugar en la tribu y también está evitando hacer algo malo, algo que pueda considerarse un fallo, para proteger de alguna manera su reputación en tanto como es visto por el otro así que las personas que sufren esta sensibilidad interpersonal, interpersonal perdón siempre están buscándose en la opinión del otro siempre están buscando agradarle al otro no están siendo ellos mismos. Y cuando dejas de ser tú mismo, es que caes en cosas como ese perfeccionismo. Atrévete. ¿Qué importa realmente lo que piensen los demás? Importa tanto? Un poquito. Bueno, tu mamá, tu papá, los hijos, sí, la cosa, pero en realidad importa. Pregúntate eso. Pensamiento catastrofista. Usted, señor, vive en la película El Día de la Independencia, en la que salen los 20.000 tiburones a comer a la gente, usted vive en una película de terror o desastres naturales constantes, todo para usted es una tragedia, se le pincha un caucho o se les pincha una llanta o como se diga en su país y usted se ahoga en ese vaso de agua, pero dale que es como un submarino y ahí se queda y no sale. Siempre, hasta el más mínimo detalle, lo está viendo como una catástrofe, como una tragedia. ¿Por qué? Porque el perfeccionista tiene esta tendencia a enfocarse en cosas que realmente no son importantes. Para esto te voy a recomendar específicamente un método que funciona muy bien y es súper sencillo y se llama la matriz Eisenhower. Esta matriz se divide en cuatro partes y es importante, no importante, urgente, no urgente. Y tú puedes ubicar las cosas realmente de acuerdo a su nivel de importancia y urgencia. Las cosas que son importantes y urgentes, urgentes hazlas. Las que son importantes pero no urgentes, unas en una agenda. Las que son, ¿cómo es? No urgentes, pero sí importantes. Delégalas. Y las que no son importantes ni urgentes, elimínalas de tu vida. ¿Te lo Acá todo. Y si quieres saber más, te dejo un link en los comentarios. La octava. Paciencia. Vamos por la octava. Y son los estándares inflexibles e inalcanzables. Usted, cuando se fija una meta... Aquí no hay quien lo saque de ahí. Usted tiene que tener el Lamborghini rojo con asientos tal y cual no sé qué. Si el Lamborghini le viene amarillo, señores, la catástrofe es horrible. Es como si el Lamborghini amarillo nunca se hubiera estacionado allí. ¿Por qué en lugar de fijarnos en esa característica específica y por qué en lugar de estar siempre esperando cosas, tanto de los demás como de la vida, no nos dedicamos un poquito más a recibir? Y esta es mi favorita, la sobrerresponsabilidad y el excesivo control. Y es que yo controlo todo porque también yo sufro de perfeccionismo, te lo confieso, yo no lo he superado, pero estoy intentándolo y estoy ayudándote a ti a intentarlo. Tengo que encontrar lo que me está pasando en este preciso momento. El micrófono está fallando. Este micrófono compre, mira, lo voy a Este micrófono lo la este micrófono agarra el wifi de todos lados El sonido falla Lo trato de grabar con otro micrófono Todo ha sido un poco desastroso hoy Y aunque casi me da un infarto Lo superé Y necesito arreglar esto en postproducción No tengo otro remedio Y si el video queda un poco mal Ustedes sabrán perdonármelo Porque lo que importa es el mensaje Y lo que importa es lo que yo quiero transmitirles ahora No si el sonido es 100% Hay dos tipos de pensamiento Que molestan en la vida El primero es ¿Qué hubiese pasado si el famoso norteamericano What if? What if I could bla bla bla, ¿Qué pasaría si hubiera hecho tal o cual? Y el otro es debería Que se parece un poquito Y en este caso les estoy hablando de Conchale, debería haber comprado ese boleto de lotería Porque conchale, yo pensé en ese número ¿Por qué te vas a amargar por eso? Debería haber hecho este negocio Porque mira cómo subió esta acción Y mira todo lo que perdí En realidad lo perdiste Deja de quedarte en estos loops Locos de los pensamientos Si debería, que hubiera pasado Si ya lo que hiciste, lo hiciste Lo siento, ¿no lo sabías? Bueno, sí, no puedes devolver el pasado Aunque yo soy pro Que en el futuro van a descubrir los viajes en el tiempo Todavía no existe Y si existe, probablemente no vas a tener la plata para pagarlo Pero no importa, no importa, no importa Conformate con lo que pasó y ya, y trabaja con eso. Dificultad para confiar en otros. Te suena, ¿verdad? Te suena. Esto va con esta, esta práctica que el perfeccionista detesta y es delegar. ¡Delegar! Imagínate lo que significa para un perfeccionista delegar. Está en manos de otro, el futuro entero de la humanidad. Porque para ellos sus estándares son tan, tan, tan grandes que parece que siempre nos estuvieran defendiendo de una invasión extraterrestre. Y cuando digo ellos, en realidad me refiero también a mí, pero bueno, ya, ya, ya tú sabes cómo es esto. Y el último son las comparaciones sociales inapropiadas. Sí. Si te estás comparando con Elon Musk, con Bill Gates, con el fallecido, Dios le tenga su gloria, Steve Jobs. Y es que toda esta cultura del positivismo, de la psicología positiva y esta onda de los años 70, no, 60 al 70 de que todos éramos especiales y todos íbamos a lograr ser el héroe de la película, van los, los personajes secundarios y las vidas normales y qué fue de disfrutar esos pequeños momentos que no pertenecen a una épica hollywoodense. ¿Por qué no? ¿Por qué no disfrutas esa taza de café en la mañana? ¿Por qué no disfrutas un atardecer? ¿Por qué no disfrutas esas pequeñas cosas? Y entonces te estás comparando de que tú no tienes el carro último modelo y no tienes a la, a la novia que es una modelo y una cosa perfecta y tienes celulitis, seguramente tienes celulitis y además a lo mejor tienes una manchita aquí, una manchita allá. ¿Qué importa? ¿Por qué la comparación con Sasha Fitness todo el tiempo? No todos somos Sasha Fitness y hay que aceptarlo. Si no sabes quién es Sasha Fitness te lo dejo en la descripción. Tienes que conocerla. Siempre tenemos que conocer a Sasha Fitness. Es como la Kim Kardashian venezolana, creo. ¡Ah, no! Ya sabemos que es el perfeccionismo, ya vimos ciertos estudios que desbaratan algunos mistos acerca del perfeccionismo También te mostré 12 distorsiones cognitivas que te pueden ayudar a reconocer cuando vas a caer en esta trampa del perfeccionismo Y ahora te quiero dar acciones pequeñas pero atómicas, poderosas, para que puedas salir y cortar este ciclo En donde comienzas a tener estas actitudes perfeccionistas que te hacen que no seas productivo pero antes de darte estas acciones que debes hacer o que debes evitar, quiero darte el truco, la herramienta que va a cambiar tu vida Sí, es la herramienta que enlaza el perfeccionismo y la productividad ¿Cómo? Haciendo que el perfeccionismo disminuya y la productividad aumente Y esa herramienta que tienes a tu disposición pero es bastante complicada de manejar es la compasión no me drogué, no estoy en estoy mis cabales, estoy pensando y si sí, es la compasión Ser compasivo contigo te permite abrir tu experiencia a que entre lo positivo y entre lo negativo A que flexibilices un poco esa visión que tienes de ti mismo con respecto al mundo Y de cómo el mundo también te ve a ti y esas exigencias que en, en realidad no existen Cuando eso pasa, esta balanza de pensamientos positivos y negativos se va equiparando, se va poniendo igual y cuando eso pasa, esos pensamientos negativos que se quedan aquí en nuestra cabeza y nos vuelven locos Van dejando espacio a las ideas, van dejando espacio a la creatividad y van dejando espacio a que me peine Pero como yo no soy perfeccionista o estoy intentando no serlo, voy a dejar este video así Así que ahora te voy a dar esas pequeñas acciones que puedes realizar Pero recuerda, sin compasión es difícil que salgas de este tema del perfeccionismo Y quiero terminar este video diciéndote que el perfeccionismo se contrarresta con compasión. Se contrarresta con una conciencia real de lo que quieres hacer, para qué quieres hacerlo y por qué eso te va a hacer feliz. Se contrarresta sabiendo que está bien sentir vergüenza, que está bien ser vulnerable. Mira todo este camino, lo puedes ver en estos videos de YouTube, este camino de año y medio en donde he crecido, en donde he metido la pata, en donde he tenido que aceptar que no soy perfecta, he tenido que aceptar un montón de cosas y aprender un montón de cosas de mí. Pero créeme cuando te digo que yo empecé por productividad, por herramientas de productividad y llegué a saber que conocerme y saber por qué hago las cosas es la clave. Por eso quiero que me acompañes en este taller que estoy armando para poner en marcha ese sistema de productividad personal, pero que no empieza por las herramientas y poniendo los hábitos atómicos o el GTD en, en marcha. No, en realidad empieza sabiendo qué es lo que quieres lograr con todo esto. Porque empeñarte en hacer cosas como si estuvieras en una carrera contra el tiempo y no tienen sentido? Vamos a sentarnos, vamos a poner las cosas en orden, en orden y vamos a armarlo todo como un lego. Espero que te animes. Si quieres participar en el taller, toda la información te la voy a dejar en la descripción del video. Gracias por llegar a este punto. Espero que todas estas cosas te sean útiles. Recuerda bajarte, bajarte el PDF para que lo tengas ahí a mano siempre y te acuerdas de lo que tienes que hacer y lo que tienes que evitar para dejar este perfeccionismo que en realidad lo que trae son cosas negativas a tu vida. Yo soy Olga C. Moret, mujer cronopio. Gracias por estar aquí una vez.